Muy buenas, soy Adrián Juste, portavoz de Todos a y en este vídeo voy a intentar hacer un resumen del pleno de, de enero de 2018. Fue un pleno intenso, en cuestiones más bien ideológicas, de apoyar al Estado, al gobierno autonómico o de pedirles ciertas cuestiones. El Partido Socialista presentó una propuesta para apoyar a su propio partido en el Congreso en el, el Pacto de Rentas, una serie de medidas contra la precariedad y también una propuesta para reducir el IVA veterinario. Mientras que Compromís, por otro lado, presentó una propuesta para apoyar una ley de igualdad salarial, también a nivel estatal, y para apoyar al profesorado valenciano. A todas estas propuestas, desde Totes Burchassot, votamos a favor y además en los debates intentamos eh, de alguna manera reconducirlos a cuestiones que fueran municipales ¿no? para, para aprovechar el, el tiempo de debate. Eh, por ejemplo, presentamos una enmienda a la moción de compromiso por la igualdad salarial para que eh, se incluyesen aspectos de igualdad salarial entre hombres y mujeres en el plan de igualdad que el ayuntamiento ahora mismo pues está está elaborando. Por otro lado, finalmente fue a pleno la propuesta que habíamos trabajado desde Totes a Murchasot conjuntamente con Compromís y con Esquerra Unida, para solicitar un listado de los inmuebles de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas para comprobar si están cumpliendo con la legislación en cuanto al, al pago de, de IBI. Esta propuesta la retiramos en noviembre porque el Partido Socialista pues, quería meter una serie de popularizaciones y bueno después de estudiar, pues que no no modificaban sustancialmente la moción, simplemente pues eso, puntualizaban unas cuestiones, pues la aprobamos y ya está. Y la moción salió aprobada eh, solamente con los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos que se abstuvo. Otro punto importante fue que, que por fin el Ayuntamiento dio un paso más en cuanto a la informatización de la documentación, que se está digitalizando de manera progresiva, lo cual pues nos ahorrará papel, tiempo y dinero. Y ya por último, como cuestión importante, se introdujo un punto extraordinario para aprobar quitar unos eh, 45.000 euros de, de la partida que está dedicada en el presupuesto para la remodelación del mercado y destinarla a dos cuestiones principales. La primera, a arreglar el cuadro de luces del ayuntamiento y la segunda, para arreglar las losas del patio de los silos. Dado que este punto se presentó justo un día antes del pleno, pues no lo pudimos debatir y bueno, pues criticamos que se haya presentado de esa manera y nos tuvimos que abstener. Ya en rogos y preguntas pedimos que se atendieran una serie de cuestiones, por ejemplo, recibimos quejas sobre la presencia de ratas en el mercado municipal, que se revisara la avenida Usías más, porque al parecer hay socavones en la calzada que pueden ser peligrosos, que se aplicara la propuesta, una propuesta nuestra que se aprobó hace casi un año para incluir este año bonificaciones fiscales con motivo del uso de energías renovables o de eficiencia energética. Preguntamos por qué hay tantas ampas de, de, de los colegios que no han recibido la subvención o que bien no se han presentado, que os ha llamado la atención que en las subvenciones del año pasado esto sucediera. ¿Cuándo se va a inaugurar la estatua ganadora del concurso de igualdad? ¿Cómo van los presupuestos municipales para este año? Porque bueno, ya estamos en febrero casi ya y, y todavía no se, no se han presentado. ¿Y eh, cuántos policías locales se van a poner de paisanos y de qué unidades se van a quitar para el tema de eh, sancionar por la no limpieza de los excrementos de los perros que se dejan en la calle. La respuesta que tuvimos básicamente sobre que se tomarán medidas con el tema de las ratadas del mercado municipal y que la estatua del concurso de igualdad pues, se inaugurará en torno al 8 de marzo coincidiendo con el Día de la Mujer. Y bueno, eso fue un poco todo. No se nos respondió a ninguna cuestión más. Eh, subiremos próximamente el resumen más completo con todos los puntos. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna cuestión, comentad en la caja de, de comentarios. Eh, tenéis nuestras redes sociales también para contactar con nosotros. Así que nada, hasta el próximo vídeo.